Pues bien, eh, ayer a través de una conferencia de prensa, varios periodistas como Carmen y eh, Carlos Loret de Mola y activistas de diversas organizaciones como el Centro Pro, eh, el Derecho al Consumidor y quienes redactaron también la, la Ley 3D3 de 3, denunciaron lo que se venía sospechando desde hace muchos años, eh, de cómo hay un sistema complejo de espionaje que se llama Pegasus, así como escribí atrás, que es un espía personal a diferencia de otros softwares que hay eh, circulando en México desde finales de 2012, que se saben que, que andan circulando, eh, Pegasus eh, toma el control de tu teléfono, lo, lo convierte en tu espía personal, accede al micrófono, a la cámara, eh, puede almacenar todas tus conversaciones de WhatsApp, de, de Skype y también tus llamadas, las puede guardar, las puede enviar a la persona que te está espiando y de esta manera pueden saber todo, por ejemplo en el caso de los periodistas pueden saber quiénes son tus fuentes con quién te reúnes, dónde andas este, qué estás haciendo y en el caso de los activistas pues pueden saber los planes ¿no? de las organizaciones eh, que van a emprender ¿no? ya, ya puedes saber eh, quién está espiando qué van a hacer antes ¿no? eh, Pegasus tiene la particularidad de no ser detectado a diferencia de otros softwares de espionaje eh, que por ejemplo hacen que tu batería se gaste muy rápido o que te des cuenta que hay cosas extrañas en tu teléfono. Pegasus, eh, eh, diseñado en Israel, explotaba una falla, una vulnerabilidad en el sistema operativo de los iPhone para instalarse eh, y no ser detectado. La forma en cómo estaba siendo instalado o se intentaba instalar en algunos casos es que te enviaban un mensaje de texto haciéndose pasar por medios de comunicación, por bancos, por la embajada estadounidense, por eh, personas eh, allegadas a ti o por tus enemigos. Hay, hay algunos mensajes donde decían eh, eh, algunos datos que solamente podría saber la víctima, ¿no? para que pudieran hacerle clic al, al mensaje enviado y de esa manera al hacerle clic eh, quienes lo hicieron se dieron cuenta que no mandaba ninguna página, aunque tenía la dirección que parecía familiar. No enviaba nada y parecía que estaba rota la página, pero ya le había instalado el programa y ya estaba desde ese momento recopilando información. El caso más grave, por supuesto, es el, el, el espionaje al hijo de eh, eh, Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, que como dice ella, ¿qué pretendían saber acerca de un adolescente ¿no? para, para esperar a su mamá? Pues es, es algo muy vergonzante, muy inmoral. Más de 55 intentos, me parece, recibió Aristegui y su equipo y su hijo, del total de ochenta y tantos que ayer eh, relataron en la conferencia de prensa. Eh, fue el target exclusivo de, esta, de, de, este, de este ataque. Y eh, todos los casos tienen en común, tanto de eh, Aristegui, de Loret de Mola y de los demás activistas y periodistas es que todos estaban investigando o cuestionando algo relacionado con Peña Nieto o con el gobierno federal, y se puede interpretar que estos intentos de espionaje son la respuesta de este gobierno, o de Peña Nieto, eh, que cuando son cuestionados y son investigados, pues prefieren espiar, y eso es muy grave, porque de comprobarse que es el gobierno federal el que está detrás, ya los periodistas y activistas levantaron una denuncia en la PGR, como ellos dicen, hay que esperar a ver si el gobierno se, se investiga a sí mismo, pero hay que hacer esto. Eh, si se confirma, es muy grave porque estos sistemas de espionaje que supuestamente se venden solamente para rastrear terroristas y criminales, ¿no? como lo especifica esta compañía y otras que han vendido otro tipo de software, que solamente lo hacen así, eh, pues se están utilizando para esperar activistas y periodistas ¿Y qué está pasando con los criminales y con los terroristas, con los narcotraficantes, por ejemplo? Es, es grave que se gaste tanto dinero porque además cada instalación de Pegasus cuesta muchísimo, o sea, un montón de dinero. Eh, ¿Por qué no utilizar esos recursos para otras cosas? Es importante que la gente que está enterándose de, de, de, de estas denuncias, que está viendo este video, que leyó el reportaje del New York Times pues cuestione y presione y defienda su derecho a la libertad de expresión. Algo que debo agregar y algo que no se dijo ayer, pero es que también eh, todos estos activistas, sin excepción, y periodistas, al mismo tiempo que estaban siendo espiados, también sufrieron ataques masivos y amenazas de muerte masivas eh, de parte de trolls y bots, eh, un patrón similar al que me ha pasado a mí y otros, a otras personas en años pasados, y parece ya una práctica, o sea, te amenazan, te acosan, después te espían, después toman tus sitios web eh, con ataques masivos de DOS, y entonces parece que si te atreves a cuestionar, a preguntar cosas muy simples, como cuál es el papel del Estado en estos casos de corrupción, en estos asesinatos, cuando ni siquiera se les acosa, simplemente se les pregunta, se les cuestiona, pues te llueve, mágicamente te llueve estas amenazas masivas, este espionaje y estos ataques a tus sitios web. Y eso no nos podemos acostumbrar. En mi caso me gustaría agregar dos cosas. Una una manera de cómo evitar eh, este tipo de espionaje. En, no estamos totalmente exentos. Eh, Pegasus es un software muy sofisticado, eh, no podía ser detectado de, de maneras tradicionales, por así decirlo, y es por que sigan inventando más y que lleguen al grado de inventar alguna, una herramienta mucho más poderosa que sea totalmente irraciable. Y ahí los consejos de seguridad son básicos, eh, primero, antes que nada, es no tener mucha información confidencial, ni personal, ni cuentas de banco, ni fotos importantes, ni comprometedoras, ni información de tus fuentes, ni nada en tu teléfono ni en tu computadora y entonces, ¿qué hacer? me van a preguntar, bueno, pues un consejo es que esa información muy importante la tengan en cosas que no estén conectadas a internet por ejemplo, un disco duro un disco duro que solamente eh, tenga acceso con password, por ejemplo y que no tenga acceso a internet, ¿no? Es una manera muy, muy, muy sencilla de, de, de evitar el espionaje. Otra es que tengas una computadora que nunca se conecte a internet. pero eso solamente es recomendado a, a periodistas o a empresas o, o a personas que tienen una necesidad de guardar información. Para la gente común y corriente pues basta simplemente con no tener información así. O guardarla en una memoria o en un disco duro. Eh, Después eh, pueden instalar un buen anti-malware. Hay personas que solamente tienen un antivirus, y hay antivirus que solamente analizan virus, pero hay otros que se les olvide, a analizar malwares. Consíganse uno, este, hay muchos gratuitos, que pueden eh, instalar, pueden analizar su computadora. Y muchos de los malware vienen en disfrazados de publicidad, este, otros pues vienen cuando ves este, ciertos sitios web, lo más importante es que no abran ningún link que no esté clara su dirección, porque es muy sencillo, a, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo intentaron hackearme a mí, a través de un link que parecía legítimo, eh, no abran links, no contesten llamadas de números que no conozcan, y sobre todo no hagan clic a mensajes, ni de Whatsapp, ni de texto, ni de lo que sea, que que la dirección venga cortada con Bitly o cualquier otro tipo de, de acortador de direcciones y también Twitter, ¿eh? en Twitter hace un par de años, más bien hace tres años, este, hubo casos de activistas que a través de tweets les enviaban enlaces para hacerle clic y ya lo estaban esperando. Es que no solamente son los SMS y o, o WhatsApp, o servicios de mensajería, sino también las redes sociales. Eh, en el caso de las computadoras es importante tener una cuenta de administrador y otra de usuario normal y la de administrador, nunca usarla para conectarse a internet y solamente usar la otra cuenta para, para conectarte y así puedes de alguna manera proteger tu computadora y para mayores consejos y más detallados, pueden entrar a la página de la Electronic Frontier Foundation es EFF.org, en el apartado en español vienen un montón de consejos y busquen las recomendaciones de Edward Snowden, él ha publicado muchos consejos acerca de cómo evitar ser espiado, de cómo mantener tu información.